Hello, ¿qué tal? Bueno, me han hecho esta pregunta, ya varias personas, un par de ellas, sobre que buscase programas para hacer edición de audio, pero programas que fuesen gratis, no programas que tuviesen un coste. Ojo con esto, porque yo siempre lo digo, lo mismo que estamos gastando dinero pues, en ordenadores en una serie de recursos que si nos compramos un micro que cualquier cosa aunque nosotros tengamos una intención amateur pues a lo mejor también hay que gastarse un poco de dinero en un programa de edición de audio pero de todas maneras he encontrado programas para editar audio y son gratis aunque el primero que vamos a ver no es gratis pero quiero que lo bajéis lo descarguéis y lo probéis porque me parece que está muy chulo y es este de aquí que se llama Reaper tiene muy buena pinta, eh, le he estado echando un vistazo, tiene un coste, pero te deja una copia de 60 días para que lo puedas probar. Ojo, una de las cosas que he estado yo buscando es lo que me estaban pidiendo las personas que me han dicho los programas para editar audio. Es que tuviese varias pistas, que fuese multitrack, que se dice, es decir, tú puedes grabarte tu voz con un micro o con tu Teléfono móvil, tú metes un micro a tu teléfono móvil o los propios cascos del móvil Grabas tu voz, como es lo que quiere una de las personas que me lo ha dicho Para hacer pues una sesión de meditación ¿no? Grabas tu voz con el móvil, con la grabadora de sonidos Hay muchas apps de grabar sonidos Eso te lo bajas, descargas como MP3 vale, Y te lo pasas a uno de estos programas Pero luego puedes añadir más pistas, como música, por ejemplo La música es interesante Vale, pues el multitrack es de lo que estamos hablando aquí y todos los programas que vamos a ver tienen ese multitrack, tienen ese multipistas. Reaper, ya os digo no es gratuito pero deberíais de probarlo porque bastante, bastante chulo he estado viendo vídeos, no lo he probado yo en persona, pero está muy bien si tenéis Linux, Linux es una mina para este tipo de cosas y Qtractor es muy buen programa para hacer edición de audio con multitracks con todo, aquí viene una serie de Historias te lo explica todo, te lo descargas, es gratuito, con Linux, con cualquier distribución de Linux Linux merece mucho la pena, a lo mejor tendríamos que hablar un poco más de Linux y menos de Windows Y de iOS y de todo esto, ¿vale? Vale, Audacity Algunas personas me han dicho, pero que no sea el Audacity el programa para editar audio Bueno, vale, pero es que Audacity está muy bien Y es gratis, y Audacity tiene multitrack, multipistas Y mueve muy bien el audio puedes meter tus filtros, puedes hacer muchas cosas con Audacity, con lo cual, pues ya está. Audacity merece mucho la pena. Y probadlo, porque os iba a funcionar. Para que veáis cómo va Audacity, esto sería como su pantalla. Es cierto que, bueno, tiene todavía un aspecto de Windows antiguo y tal, pero funciona igual. Funciona de la misma manera. Funciona. Y uno... Que me ha sorprendido porque yo ya lo conocía para Linux, que es Ardour. Funcionaba para Linux y para Mac, pero es que ahora también se puede descargar para Windows. O sea que ya lo tenemos para todos los sistemas operativos. Y Ardour realmente está muy bien. No lo he probado todavía, pero merece mogollón la pena. Porque tiene un aspecto, y es gratis, ¿eh? tiene un aspecto fabuloso. Aquí tengo unas capturas de pantalla, veis que tiene... Tenemos un mezclador de pistas de sonido, el multitrack, la verdad es que tiene un aspecto fenomenal, vale, pues vamos a probar Ardour, ¿por qué no? Yo creo que está bien, ¿no? Vale, pues os he dicho unos cuantos, espero que os haya gustado, espero que alguno os valga, de todas maneras si probáis me lo decís, me decís qué tal van estos programas, ¿vale? Pues hasta aquí. Muchas gracias, seguid poniéndome retos. La gestión del conocimiento se resuelve investigando y dando la solución. Ponedme retos, suscribíos a mi canal de YouTube que tengo mucha ilusión por crecer en él. Hasta la próxima, hasta luego.